Aquí tenemos, ¿verdad?, a los pastores, a Nathalie y Jeremías. Pero yo te dije a ti que siempre que el pastor Jeremías ha llegado aquí, no es de ahora, yo, ¿cuánto hace? Unos 15 años, como 12 años, ¿verdad? Siempre ha habido palabras de Dios en él para mí. Así siento todo el tiempo, ¿verdad? Y también hemos visto... Eh, manifestaciones sobrenaturales Así que hay algo importante para ti Y para mí Pero anoche El mensaje me dijo Jeremías Roger La suerte tuya es buena Roger soy yo ¿verdad? <risa> Estaba hablando de la suerte ¿verdad? So, yo dije La suerte tuya Roger Vélez Es buena Entonces Puse atención al mensaje Vamos a ver ¿Qué más tienen esta? Dios le ha dado a ellos, a Natalie y a Jeremías, para nosotros. Para mí es un placer dejar con ustedes a nuestro hermano evangelista y pastor Jeremías Jiménez. Ahí está. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos le pueden dar ese aplauso a Cristo? ¡Qué bendición! Más eh, que contento, amén. Eh, iniciamos ayer y créame, nos hemos estado gozando de una forma poderosa. No hay nada más glorioso que estar reunidos en la presencia de Dios. Siempre en la presencia de Dios, Dios hace algo nuevo, algo fresco, algo poderoso. ¿Cuántos están listos para esta noche? Amén. Antes de entrar en este mensaje, me gustaría que mi amada esposa, Natalie Jiménez, ella pase por aquí y así agote una oportunidad. Aleluya. A su nombre. ¿Alguien cree que Dios es bueno? Gloria a Dios. Aleluya. Bien dijo mi esposo. Mi nombre es Natalie Jiménez. Para nosotros, pastor, siempre es un honor el poder estar acá. Compartiendo con ustedes Y como yo sé que estamos en campaña Y el lunes es feriado Con el, pastor del, con el permiso del pastor me canto dos hoy Aleluya, santo es el Señor Santo es nuestro Dios Santo es nuestro Dios Es un placer servirle Es un placer servir a Dios Joven, es un gozo servir al Señor es un privilegio entregarle tu vida a Dios para estos tiempos. Porque para este tiempo te escogió el Señor. Para este momento te señaló. Te seleccionó Dios para este tiempo. Aleluya, ¿cuánto le dan ese aplauso fuerte al Señor? Aprovechando que están de pies, abra su Biblia en Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1 La presencia de Dios está aquí Aleluya Mi alma alaba al Señor Aleluya Eres digno de gloria Jesús Amamos tu presencia Señor Amamos tu presencia Hay una atmósfera de gloria aquí en este lugar Aleluya El Santo está aquí Aleluya Alguien lo puede sentir La presencia de Dios que está aquí Aleluya Glorioso eres, ¿cuántos pueden decirle al Señor, eres digno? Dígale al Señor, eres digno, amamos tu presencia. Gracias Jesús, aleluya. Jonás capítulo 1, verso 1 en adelante, cuando lo tenga puede confirmarlo con un amén. Esta hermosa y poderosa palabra del Señor Lee de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate. ¿Qué le dijo Dios? Levántate. Y ve a dónde a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Si pudiésemos usar otra palabra, diríamos: y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, escuche bien esta frase, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jop y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová, ¿quién? Pero Jehová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 Son poderosas y son benditas. Gracias Jesús. Puede sentarse y se le da a Dios ese aplauso mucho mejor. A su nombre. A su nombre. Trataré con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Desarrollar este mensaje. Y digo con la ayuda del Espíritu Santo. Ya que sin él no podemos hacer nada, no podemos ser efectivos. Su presencia da la gracia, su presencia da el favor. A su nombre. Me gustó mucho el tema de esta campaña, el tema de este mensaje, porque es un tema preciso, es un tema claro y me atrevo a decir que es un tema certero para esta ocasión. El tiempo que estamos viviendo es necesario entender de que hemos sido escogido me gustó esa palabra escogido porque la misma Biblia hace referencia de que muchos son los llamados pero pocos son los escogidos es decir que cuando hablamos de escogido es probablemente que estamos hablando de poca gente a su nombre a su nombre ¿Cuántos me entendieron cuando hablamos de escogido es probablemente que estemos hablando de poca gente voy a repetir el verso muchos son los llamados pero pocos son los escogidos y yo me atrevería a añadir y a decir pocos son los que entienden que son escogidos pocos son los que comprenden que tienen algo de Dios encima para este tiempo que fueron marcados para esta generación, pero aleluya, pastor o evangelista o Jeremías, esta generación está difícil, sí, pero para este tiempo te escogió Dios. Hay mucha guerra, pero para este tiempo te escogió Dios. No naciste por casualidad, no está en la iglesia la Biblia por casualidad. Si estás aquí es porque Dios te escogió para este tiempo, y para este tiempo Dios te dará las herramientas necesarias es por eso que para cada época Dios tenía un profeta específico para la época de Elías no se necesitaba otro profeta se necesitaba un Elías un Elías y, y, y perdóneme las palabras que voy a usar pero un Elías agresivo un Elías retante porque el tiempo que Elías estaba viviendo era retante los profetas estaban amados en contra de lo de Dios los profetas estaban inclinados a los ídolos que Jezabel había introducido entonces se necesitaba un Elías que mirara cara a cara acá y le dijera entonces eres tú quien turbas a Israel así le dijo Elías acá entonces eres tú el que está poniendo a pecar a Israel entonces Elías con eso le estaba diciendo tu juego se acabó Necesitamos gente como Elías que le digan al diablo Entonces eres tú que tienes a los jóvenes aleluya, en la calle envuelto en droga, en vicio, en alcoholismo En cosas que no son de Dios Pues escucha bien diablo se te acabó Esos son los Elías que hacen la diferencia Los Elías que dicen así dice Jehová el trabajo de Elías era volver el corazón de los hijos al padre. Volver el corazón del pueblo a Dios. Ahora, para el tiempo de Jeremías se necesitaba un Jeremías. Para el tiempo de Samuel se necesitaba a un Samuel. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que los escogidos para este tiempo Dios te dará la unción necesaria para este tiempo. Dios te dará, eh, amado, el poder necesario para este tiempo si, amado, si entendemos que los principados son fuertes en esta generación Aleluya, imagínese la unción que Dios ha delegado para este tiempo El poder que Dios ha derramado para esta iglesia Hay algo que hay que tener en claro Siempre la unción que Dios te delega para una generación será más fuerte Que los principados de esa generación ¿Alguien entendió eso? La unción que Dios te da para esta generación Siempre será más pesada, más fuerte, más gloriosa Que lo que el diablo pueda traer Yo siento la gloria de Dios acá Aleluya Es decir, si algo tenemos Es que tenemos lo necesario para vencer en este tiempo Un joven que grite conmigo Si ¿Sí se puede Si ¿Sí se, ¿Sí se puede Dígalo con fuerza Si ¿Sí se puede tenemos lo necesario pero para llegar a ello hay que entender de que somos escogidos es ser escogido y tratar de entender este verso que mencioné hace unos momentos usted puede por ejemplo yo puedo llamar ahora mismo a todos los jóvenes y entre todos los jóvenes escoger a cinco y decir usted va a hacer esto usted va a hacer esto usted va a hacer aquello yo los llamé a todos, pero solo escogí a cinco. Por eso el escritor hace esa referencia. Muchos son llamados. Ahora de entre todos los llamados. No todo el mundo sale al campo de batalla. No todo el mundo se pone las herramientas para pelear. No todo el mundo se conecta a lo que Dios que está. Aleluya hablando. No todo el mundo se alinea al propósito de Dios. Y para ello hay que entender que somos escogidos. Ahora cómo yo entiendo que soy escogido. Algo que yo he notado en las escrituras. Que todo el que es escogido en la Biblia he visto que el diablo mueve todo su ejército para detenerlo Podemos ver a un Moisés que fue escogido para un tiempo duro Y Faraón se le antoja comenzar a matar a todos los niños de cierta edad para abajo Para ver si lograba atrapar al escogido si lograba matar al escogido Porque cuando el diablo no sabe quién es Va a tirar a lo loco a su nombre cuando el enemigo no sabe quién es el Escogido puede ser que ataque al de al lado Al de adelante, al de atrás, yo no sé Si usted ha notado que Dios te marca Con un propósito y el día que Tú dices Señor te voy a obedecer Cosas comienzan a suceder a tu Alrededor, aleluya, tú sientes Como que hay guerra, es más Hay jóvenes que han dicho Dios mío No entiendo desde que decidí Afirmarme los caminos del Señor Siento que la guerra se ha Reciado, pero vine a decirte en esta Noche, eso no es motivo para que te ponga triste Es motivo para que celebre Y entienda que si el diablo Está moviendo su ejército Para atacarte Es porque los ojos de Dios Se posaron sobre ti Es porque el dedo de Dios Está encima de ti Es porque el propósito de Dios Está encima de ti El diablo no ataca a nadie Que no tiene propósito el infierno no ataca a nadie que no tiene propósito. Las huestes de maldad no le hacen guerra a nadie que no tiene propósito. Aleluya. En los demonios van a señalar, van a perseguir, van a mirar, van a atacar al que tiene el propósito de Dios. Pero hay buenas noticias. Los propósitos de Dios no hay diablo que lo mate. ¿Alguien está aquí? Los propósitos de Dios no hay nadie que lo mate. Aleluya. Qué cosa, que mataron a muchos niños menos al que el diablo quería alguien está aquí y fue tan, tan serio el asunto que Dios, que Dios dijo que okay, tú lo quieres matar se lo mandó a la misma casa como que dice míralo ahí, mátalo tú no sabes que lo que yo escojo y marco yo lo defiendo tú no sabes que lo que yo separo yo doy la cara por ello Aleluya, que el que se, se enfrenta a ellos Se enfrenta a mí Que el que quiera tocarlo a ellos Tendrá que tocarme a mí primero Aleluya, alguien aquí puede entender de Que Dios te defiende Que Dios va delante de ti Que Dios va delante de tu casa Que Dios va delante de tu hogar a su nombre Alguien que diga conmigo Mi casa está rodeada Dígalo con fuerza Mi casa está rodeada Mi hogar está rodeado Aleluya todo el que es escogido el diablo va a tratar de matarlo. El mismo Jesús experimentó eso. Mire, Satanás se rompió la cabeza averiguando de dónde vendría. Mujeres estériles. Aleluya. Gente hasta que vinieron de otros pueblos. Era difícil de discernir. Es más, Dios confundió tanto al enemigo, tanto al enemigo, que entre los hijos... En los hijos de Jacob, cuando él se dio cuenta que ya me di cuenta que Dios no escogió a Esaú. Dios escogió a Jacob. Ok, olvidémonos del linaje de Esaú. Yo me imagino al enemigo, vamos a perseguir este linaje, el linaje de Jacob. Pero de entre los hijos de Jacob resulta que hubo uno de ellos que amado, dice la Biblia que se fue a vivir en tierra extraña, en tierra de gente que no compartían la misma fe de los descendientes de Jacob que fue Judá. Es tan tal que dice que Judá, aleluya, se, se enamoraba de mujeres extranjeras y aún falló y pecó contra Dios. Y fue como que si el enemigo lo descartara, dijera no, de, de este muchacho no puede salir nada bueno, de este muchacho no puede venir el Salvador. Sin embargo, aleluya, Judá era parte de la línea mesiánica porque desde esa línea iba a venir el Cristo, el que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, mi alma alaba Dios. Pero cuando ya no hay forma de descubrir por dónde viene, aleluya, escoge a una virgen, una muchacha, aleluya, que tiene una experiencia, y en esa experiencia escucha un ángel que le dice prepárate Dios ha escogido tu vientre para traer al Salvador a este mundo Usted se imagina lo glorioso que es que Dios le diga a alguien Necesito tu vientre para depositar una gloria sobrenatural No todo el mundo, aleluya estoy hablando en términos espirituales No todo el mundo le presta su vientre al Espíritu Santo Para decirle lo que tú quieras hacer en esta generación aquí estoy yo haz conmigo lo que quieras si quieres traer un avivamiento y necesitas una vasija en mi aquí envíame a mí pero el hecho de usted aceptar ser escogido de usted aceptar ese llamado te va a llevar a enfrentar cosas alguien está acá porque usted sabe que maría se estaba enfrentando a la muerte con prestar su vientre al Espíritu Santo, porque la ley era clara, ella todavía no estaba con José, no convivía con José. ¿Qué explicación podía darle María a José? Imagine esa explicación, aleluya, que ella eh, pudo haberle dado José, te tengo que dar una noticia, no sé si me la vayas a creer Pero como quiera te la voy a decir Yo estaba sola en la cocina, estaba cocinando, preparando unos asuntos Entró una brisa extraña por la ventana, me engrifé, sentí como que el ambiente cambió Vi un personaje que me dijo que, de, aleluya, a través de mí iba a venir el Salvador Y quedé embarazada ¿Cómo usted cree que estaba José? Aleluya, el pastor, que eso fue glorioso, sí, que, que tu esposa te lo diga, a su nombre. Mi amor, yo venía de camino al trabajo, yo sé, aleluya, eh, y de repente sentí algo que se metió en el carro y estoy embarazada. ¿Cuántos divorcios hubieran, eh? Aleluya. Es por eso que Dios tiene que metérsele en el sueño de Josué y decirle a, a, a José, José, cuidado, cuidado si me la rechaza, cuidado si me la abandona. Lo que hay en ella es mío, lo que hay en ella los puse yo, mi alma alaba a Dios Lo que hay en ella es propósito porque yo la escogí A veces hay gente que no quiere ser escogido para no tener pleito con el diablo Para vivir una vida tranquila, dormir en paz, sereno, sin problema. a su nombre Porque el que es señalado por Dios el diablo se ve enojar el que es señalado por Dios, amado, el diablo le va a hacer guerra por todas partes. Oh, gloria a Cristo. Pero no importa la guerra que venga. Si Dios te escogió, Dios te defiende. Si Dios te escogió, Él vela por ti. Él te sustenta. Él te provee a su nombre. Entonces hay que entender. Eso es indicativo de alguien escogido por Dios. Entiende que Dios te guía, que Dios te Aleluya, te cubre, te guarda, te defiende, pero también tienes guerra. Yo creo que aquí hay jóvenes que van a entender el porqué de muchas guerras que están viviendo. El por qué cuando decidiste orar un poco más a Dios, sentiste como que el asunto se hizo recio y medio peligroso en el mundo espiritual. Hoy vas a entender el por qué cuando le dijiste a Dios Señor hoy quiero desvelarme en tu presencia Hoy quiero tirarme de rodillas delante de mi cama Porque quiero una experiencia contigo Hoy vas a entender el por qué el diablo se enojó El por qué el infierno comenzó a hacerte guerra Mi alma alaba a Dios Porque todo el que se acerca a Dios es una amenaza para el diablo Mi alma alaba a Dios Pero el que se acerca a Dios está cubierto el que se acerca a Dios no está solo a su nombre A su nombre Aleluya Diga conmigo escogido Diga escogido Ahora diga conmigo para este tiempo Ahora muchas veces Cuando somos escogidos A la hora que Dios nos escoge Usted se va a sentir incapaz No hay una cosa más tremenda Cuando alguien es escogido y se siente Incapaz de realizar aquello Que se le está mandando porque aleluya lo primero que le dice Dios a Jeremías cuando le escogió mira te voy a poner las cosas en clara no me digas que eres muchacho no me digas que eres joven no me digas que, que tú tienes temprana edad aleluya no me digas que yo solamente me glorifico de los 30 para arriba a su nombre, aleluya. Pues déjame decirte que eres mía, que yo también lleno de mi espíritu a los muchachos, a las muchachas, a los jóvenes, así mismo como el diablo usa a la juventud en la calle, así mismo hay jóvenes llenos del Espíritu Santo, jóvenes que sienten el fuego de Dios, jóvenes, aleluya, que sienten la corriente de Dios, jóvenes que Dios les habla, jóvenes que han vivido experiencias sobrenaturales. Otra cosa que tiene el ser escogido por Dios, el ser marcado por Dios es que aquel a quien Dios marca, aquel a quien Dios escoge, créeme Dios lo persigue, no tiene escapatoria, donde quiera que se meta ahí le cae Dios, se le mete en el trabajo se le mete en la escuela se le mete en los lugares de estudio ay alguien me está entendiendo aquí se le mete en el supermercado por donde quiera que te metas, alguien te habla, yo recuerdo un amigo mío que Dios lo llamó a predicar la palabra y él le corría ese llamado, yo no sé si alguien ha sentido el llamado de Dios que se siente como un ardor en el corazón que usted lo quiere como aguantar como apagar, pero ese asunto no se puede apagar, mi alma alaba Dios Jeremías dijo, aleluya, dije no predico más, no digo más así dice Jehová, había un fuego dentro de mí, intenté resistirlo pero eso nadie lo aguanta quien resiste el fuego de Dios quien resiste el toque de Dios quien resiste el llamado de Dios y ese amigo mío evangelista hoy en día muy usado por Dios, le corría a Dios Aleluya y donde quiera que se metía Dios se le aparecía a su nombre y recuerdo un día que él me contaba y me decía que él fue al lugar donde él estaba estudiando y su profesor, que es inconverso, le dijo, muchacho, él se llama Leonel, le dijo, Leonel, ¿por qué tú no te metes en una iglesia? Y él le dijo, eh, pero ¿qué pasa? ¿por qué? porque tú naciste para predicar aleluya usted no ha visto que a veces hay gente aleluya que quizás no son cristianos y, y aún a través de ellos Dios lo usa para hablarte yo conocí a un amigo mío el descarriado que estuvo al punto de suicidarse y como él no entendía se fue a donde un brujo y el mismo brujo le dijo mira muchacho vete me de aquí sal de mi casa y por qué usted me está votando yo le estoy pagando si sí, es que tú no eres de lo nuestro tú no ves esa marca que tú tienes métete en una iglesia corre hay un Propósito de Dios contigo Si no se lo vas a creer al evangelista Dios si tiene que usar al brujo Para decírtelo, te lo va a decir A través de, alguien está aquí en esta hora Porque a veces las piedras tendrán que hablar Que Dios te marcó Que Dios te separó, que Dios te escogió Para este tiempo hay gente que Dios se le mete en los sueños. Que Dios, amado, mire, hay gente que Dios lo quiere usar tan fuertemente que Dios no espera ni que, ni que el evangelista, ni que el cristiano le toque la puerta a la casa. Dios le da experiencia. Allá en Norte Carolina, en la iglesia, hemos tenido experiencia de gente que vienen a convertirse que nadie le predicó, que Dios se le metió en la casa, que tuvieron experiencia en su cuarto. Me han llegado gente que me han dicho, aleluya, recuerdo un varón que, que una vez lo invitamos. Una vez lo invitamos, wow siento la presencia del Señor Una vez lo invitamos y, y, y él dijo, le dijo a su esposa para no eh, eh, Que ella se sintiera mal, le dijo yo voy a ir a la iglesia Pero él dentro de sí, eso no lo está contando él luego Dentro de sí, él dijo yo no voy nada para esa iglesia Aleluya y él no, nos cuenta luego que él se está bañando en su casa El día que él dijo que iba a ir y él nada más meditaba, ay Dios mío, mi esposa se va a poner a llorar, mi esposa se va a poner a gritar cuando yo le diga, cuando yo le diga que yo no voy para esa iglesia Oh gloria a Cristo y dice él que Cuando él se estaba bañando el techo Se le abrió aleluya en una Visión y él nunca había experimentado Algo así y dice él que él veía En esa visión como la tierra En sí misma se tragaba a sí Misma se estaba entrando a la misma tierra En la tierra y él veía Como todos los árboles se hundían, Y escuchó una voz que le dijo Vengo pronto ¿Cuándo Es que vas a ir a la iglesia y Dice él que se asustó salió Corriendo, llorando, y su esposa le dijo: Mi amor, aleluya, ¿por qué tú gritas? ¿Por qué tú lloras? ¿Qué te pasa? Y él le dijo: Corre, cámbiate, que vamos para la iglesia. Mi alma alaba a Dios. Hay gente que Dios se le va a revelar. Hay gente que Dios lo va a tocar. Hay gente, amado, que cuando llegue el tiempo de Dios, Dios lo va a sacudir. Alguien dice: Amén, en esta hora, aleluya. ¿Alguien cree que Dios es real? Dígale al que está a su lado: Mi Dios es real. Dígale a alguien: Mi Dios es real. Cuando Dios señala, cuando Dios escoge, cuando Dios posa su mirada sobre alguien, ay, ay, ay, ay, ay no se puede resistir. Ahora, cuando somos escogidos, después que somos escogidos, y aquí es donde quiero entrar, porque quizás alguien me, me diga, eh, pero Pastor, ¿por qué usted escogió la historia de Jonás para hablar de ser escogido? Si Jonás representa todo lo contrario. Vamos a llegar ahí aleluya porque a veces Dios escoge pero a veces hay cosas que el escogido tiene que cuidarse Y una de esas cosas son de sus sentimientos el que es escogido no puede moverse por sentimientos ni por emociones Se mueve por guianza del espíritu a veces Dios te va a mandar a hacer algo que tu carne no va a querer y le vas a, tener, te le vas a tener que decirle a tu carne, carne yo no me muevo por sentimiento así que te sujeta, voy a obedecer a Dios, aleluya nunca espere que su carne le va a motivar a orar, vas a tener que sujetarla, yo, Dios mío siento a Dios acá, nunca espere a que su carne se meta en un ayuno, la vas a tener que sujetar porque esto no es por sentimiento esto es por decisión esto es por obediencia aleluya y a veces el escogido el escogido necesita entender que esto no es por sentimiento ¿Por qué? porque en una ocasión uno de los profetas más usados en el antiguo testamento, testamento llamado elías por causa de no tener un buen dominio de sus emociones y sentimientos quería soltar el ministerio se escondió en una cueva y sabe que el domingo pasado yo predicaba en la iglesia y voy a abrir un paréntesis rapidito mi esposa siempre me está corrigiendo y dice mantente ahí en el mensaje pero siento abrir este, este paréntesis en el espíritu porque sé que le va a bendecir a alguien sabe que en Zacarías capítulo 10 hay unos versos que dice la biblia que me llamó la atención que dice porque en aquellos días Dios llamará con un silbido y mi pueblo oirá y se acercará y qué representa que Dios llama con un silbido mire ustedes los muchachos que, que, que somos eh, a, amén de, de lo, los caribeños sucede mucho en, lo, en los caribeños que nuestros padres aleluya nos enseñaban un sonido como un silbido para llamarnos no nos llamaban por el nombre nos llamaban por el silbido y ese silbido se escuchaban amado aleluya a larga distancia y cuando uno escuchaba el sonido de papá que uno hacía siervo qué uno hacía aleluya qué uno hacía siervo uno se activaba y soltaba todo lo que uno estaba haciendo y corría hacia donde papá porque papá estaba llamando cuando Dios dice que en aquellos días llamará con un silbido está dando a entender no llamaré a todo el mundo porque es un llamado especial es un llamado para los que conocen el silbido es un llamado para los hijos, es un llamado para los escogidos. Es por eso que cuando Elías estaba en depresión, wow, siento las corrientes del Espíritu de Dios acá. Cuando Elías estaba en depresión, aleluya, porque a pesar de que estaba en depresión, era escogido, mi alma alaba a Dios. Pero a pesar de eso, él ha amado, eh, mira los sentimientos por el suelo, He hecho un ocho, no sabía el hombre que sentía allá. Aleluya, de la guerra interna que estaba viviendo. Dice la Biblia que de repente sintió un silbido que ¿Qué él sintió? ¿Qué él sintió? Alguien que lo diga con fuerza, ¿sintió qué? Un silbido apacible. Y cuando él sintió ese silbido, dice la Biblia, él se puso el manto como que dice, wow, yo conozco eso. Yo, yo conozco ese llamado. Dios mío, el rey está aquí. El poderoso está aquí. Aleluya. A veces, amado hermano, el diablo agarra a un escogido, lo, le, le da desánimo, le, le, le mete guerra, Pensamientos contrarios pensamiento de desánimo. No te congregue más. Aleluya. Tú estás mejor en tu casa. Y poco a poco esa persona, ese joven, aleluya, se va desconectando de la presencia, se va desconectando de la oración y comienza a escuchar muchos ruidos alrededor. Y no escucha el llamado de Dios, no entiende el llamado de Dios y como hay mucho ruido Dios tiene que hacer un sonido que solo tú lo conoces ay Dios mío siento que Dios le está hablando a alguien cuando hay mucho ruido de tanto afán de tantas diligencias de tantas preocupaciones como le pasó a Marta Dios tiene que hacer un sonido que solo tú lo conoces Dios tiene que llamarte con un silbido que el diablo no lo va a entender que los demonios no lo van a entender. Y cuando tú escuches ese sonido. Dices no Dios mío tengo que detenerme, mi padre me está llamando, aquí hay jóvenes que el Espíritu de Dios lo está llamando a una intimidad profunda en la presencia de Dios, aquí hay jóvenes que están sintiendo un llamado específico, un llamado directo un llamado especial, mi alma alaba a Dios, por eso Dios se metió en la depresión de Elías y, la, y lo primero que le dice Dios cuando le llamas con el silbido fue ¿qué haces aquí Elías? Elías yo te escogí para este tiempo y los escogidos no no pueden estar escondidos en cuevas. Los escogidos no pueden estar corriéndole al día. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. los escogidos no les corren amenaza. Los escogidos, los escogidos no le corren aleluya al, al enemigo. No le corren a Jezabel. Los escogidos se ponen de pie y comienzan a profetizar. Los escogidos alaban a Dios. Los escogidos, guerrera. Dígale a que está a su lado. Yo no sé tú, pero yo soy escogido. Ahora dígale de nuevo y no me voy a esconder. No hay una cosa más terrible cuando un escogido trata de esconderse. En toda confianza y con todo respeto dígale al que está a su lado, no se puede. Siervo, no se puede. Aleluya, yo siento la presencia del Señor. Elías intentó y Dios se le metió en la cueva. Elías tú eres escogido. Elías tú entiendes el grado de unción que yo te di para este tiempo Yo no desperdicio unción Si te la entregué es para usarla Salme de la cueva Úngeme a fulano, úngeme a fulano Levántate, profetiza Estoy contigo Elías Sacúdete Elías a su nombre ¿Sabe a quién Dios tuvo que hacerle eso también? A Samuel Porque Samuel cuando Dios desechó a Saúl Parece que Parece ser que Samuel estaba un poquito apegado a Saúl, como que quería eh, verlo, no sé, que él siguiera floreciendo en Dios. Y, y dice la Biblia textualmente que Samuel duró toda la noche llorando por Saúl y Dios se le tuvo que también meter en la depresión. ¿Y qué le dijo a Samuel? ¿Por qué lloras? Samuel, ¿por qué lloras? Samuel, yo te escogí. Samuel te levanté como profeta Samuel te elegí desde el vientre de tu madre Samuel tú no eres producto de la casualidad y qué le dijo Dios lo mismo que le dijo Elías levántate y toma el cuerno no te escogí para que te estés quejando de lo que pasa a tu alrededor no te escogí para que estés Aleluya como una magdalena Llorando por todo lo que te pasa No te escogí para que esa depresión te esté Matando, te escogí para profetizar Agárrame el cuerno Agárrame la unción, levántate Tome ese ministerio Dios mío Aquel jóvenes que Dios lo va a sacudir Que Dios le va a decir levántate Levántate, levántate, levántate, levántate Yo sé que hay guerra Yo sé que hay amenaza, yo sé que a veces Siente que aleluya La barca se remenea pero levántate por eso hemos escogido esta historia Porque la parte donde Dios me guiaba para hablar Acerca de ser escogido Es que es fuerte cuando usted entiende que es escogido Pero más fuerte es cuando usted lo sabe E intenta huir E intenta correr Yo recuerdo que cuando Dios me hizo el llamado a mí para predicar su palabra yo le corría, si hay alguien que sabe de lo que es correrle al llamado de Dios es esta persona que está aquí, cuando Dios me hizo el llamado yo dije no yo no quiero eso, eso es fuerte, se pasa muchas cosas, yo quiero una vida normal, yo quiero una, una vida como los demás común y corriente. y yo recuerdo que aún en la universidad una tarde, estando yo sentado con mis libros para tomar la próxima clase, aleluya, sentí un fuego que me arropó, un fuego tan terrible que yo no lo podía controlar, ese fuego que me estaba diciendo mi alma, laba, digo, te escogí, te marqué, no puede ser normal porque te escogí desde el vientre de tu madre. Amado yo intentaba resistirlo Recuerdo que fue tan fuerte ese asunto Que aún estando en plena calase, Una joven a mi lado Comenzó a llorar Y ella gritaba Y yo le dije ¿qué te pasa Y ella me miró Y me dijo háblame de Cristo Mi alma alaba al Señor Y yo le dije ¿qué te he hecho yo Y me decía ella háblame de Cristo Y recuerdo como hoy Le hablé del Espíritu Santo de Dios Y cuando le hablé del Espíritu Santo de Dios Ahí fue que ella comenzó a llorar de verdad el maestro se dio cuenta Y dijo qué es lo que está pasando allá atrás Aleluya y yo le dije no sé Ella comenzó a llorar y me dijo Que le hablara de Cristo y le estoy hablando de Cristo Y el maestro me dijo Ponte de pie, párate aquí al frente Y háblale a la clase lo que Tú le estás hablando, ay ay ay Yo siento la gloria de Dios En esta hora, aleluya No podrás correrle al llamado El fuego te alcanzará La mano de Dios te alcanzará La gloria de Dios, ay ay ay te meteré en la escuela, en la clase, en el. La... Ay, ay, ay, alguien está aquí, en tu carro, en el parqueo, en el supermercado, donde quiera que estés. Dios te saldrá al encuentro cuando eres llamado y eres marcado. No hay escapatoria. El pastor dijo algo que me gustó y es que en estas gangas que hay por aquí alrededor, cuando tú te metes para salir, es muerto. A veces. Esto se siente como una ganga ¿Alguien está aquí? Porque el día que Dios te marque Lo siento No hay forma de salir Dios te separó Dios te marcó Si Dios se tiene que meter en la cueva contigo Se va a meter Si Dios tiene que hablarte como Jeremías Te va a hablar como Jeremías Si te tiene que hablar como Josué Te va a hablar como Josué ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira, ¿qué le dijo? Cuando le dijo mira qué te mando Es como que se le está diciendo Mi hijo, tú sabes que yo te quiero mucho Yo quiero animarte, levantarte Esfuérzate un poquito más Ese fue el primer tono Josué, mira qué te mando Josué, esfuérzate y sé valiente Fue lo primero que le dijo Se lo repitió por segunda vez Josué, ¿qué te pasa? Yo sé que ya Moisés no está Moisés murió, pero esa unción reposa sobre ti ahora. Te voy a usar Josué, no tengas miedo, no tengas temor, esfuérzate. Pero cuando Dios vio que en el segundo llamado, Josué no entendió, entonces Dios cambió el tono y le habló como general. Y le dijo, mira que te mando. Le dijo, ya no te voy a hablar como muchacho, ¡Hola! te voy a hablar como guerrero. Te voy a hablar para lo que yo te escogí Te escogí como guerrero en este tiempo Hay gente que ya Dios no le va a secar las lágrimas Le va a decir mira que te mando Mira muchacha, levántate de ahí Oh gloria a Cristo Levántate que eres una guerrera Levántate que eres un guerrero Agárrame esa espada que es tiempo de pelear No es tiempo de esconderse No es tiempo de correr Aleluya, levántate que el nombre de Jesús Aleluya, porque este es el tiempo de los escogidos Los escogidos Sentirán el fuego de Dios, el ardor en su corazón. Y cuando uno siente ese ardor del espíritu, uh, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo se aguanta eso? Mira, aunque tú no quieras, la palabra se te sale a su nombre. ¿Alguien está aquí? Mire, en, mi, en mi comienzo del ministerio, yo me metí en lugares, y yo quería estar lo más tranquilo posible y aún en, en esos lugares los demonios se manifestaban. Recuerdo como hoy que me metí allá en, en mi país le llaman guagua, guagua son palabras dominicanas no la busque en ningún diccionario Un bus amado un bus eso es un bus No metí, me metí en un bus público y yo estaba tranquilo y, y tranquilito ahí una muchacha al lado se le manifestó un demonio y lo primero que me dijo fue te odio Y yo tenía ganas de decir Y yo te odio a ti también Aleluya Mi alma alaba a Dios Porque yo me he dado cuenta Madre hermano Que aún hasta el diablo Sin darse cuenta Te va a profetizar Lo que tú tienes por dentro Alguien está aquí en esta hora Yo siento a Dios acá Aleluya Si tú sentiste Aleluya Que quizás el predicador No te señaló No te vació El pote de aceite encima No te sientas triste Porque a veces Quien te va a profetizar Será la guerra Que estás viviendo Quizás en tu casa Será esa guerra que se te levantó en la escuela Será ese conflicto que quizás sientes de madrugada Alguien puede alabar a Dios en esta hora Aleluya Mi alma alaba a Dios Y aquí ya estoy casi aterrizando con esto Mire lo que Jonás intenta hacer Jonás era que escogido Y Dios le dijo vas para Nínime Y él dijo me voy para Tarsi Y increíblemente Geográficamente Tarsi queda exactamente En vía contraria Era una forma de reflejar La intención De Jonás En respuesta a Dios De Yo no voy para ahí No me mande a eso No voy para Nínime, no voy a profetizar Y no me use Pero Jonás yo te marqué Jonás dice la Biblia que vi una embarcación Que iba para donde para atarse, y dice la Biblia que él pagó su pasaje, a Dios no le importa que tú pagues tu pasaje el asunto es que cuando Dios te marca a su nombre con tu pasaje te va a llamar aleluya te metiste en la ganga, no hay forma de salir alguien dice a mí en esta hora ¿A su, a su nombre, a su nombre a su nombre y ahí está tranquilo Jonás y dice la Biblia y Dios alguien que diga conmigo y Dios Ahora dígale al que está a su lado, no reprenda. Un amigo mío decía, del diablo te libra Dios, pero de Dios, ¿quién te puede librar? Y dice la Biblia que se metió en esa nave y dijo, ya aquí resolví. Yo no sé si, si parece ser que él nunca se topetó o, o, o, o alguien... Le enseñó eso que aprendió David. Que dijo: ¿Y quién huirá de tu presencia? ¿Quién puede huir de tu presencia? Porque si me voy a lo más profundo, ahí tú estás. Si me voy a lo más alto, más cerquita, ahí tú estás. Si me escondo aquí, allá Ahí me encuentra tu mano Ahí me alcanza Nunca se sienta mal por un familiar Que usted está orando para que vuelva El día que Dios diga que vuelve Donde quiera que esté metido La mano de Dios Lo va a alcanzar Y lo va a traer Alguien lo puede creer Dios mío Sentí que le hablé a alguien aquí Sentí que le hablé a alguien aquí Alguien lo puede creer Aleluya Alguien que diga conmigo Dios lo va a traer Dígalo con fe, Dios lo va a traer Y ahí está Jonás tranquilo Un escogido Por eso decía que no hay cosa más terrible Cuando un escogido está tratando de correr Un escogido metido en esa nave En vía contraria Y dice la Biblia Y Dios desató Ay, ay, ay, ay, ay. Oh gloria a Cristo Ahí amado no hay, no hay ayuno que pare eso no hay No hora, que voy a amanecer orando para que Aleluya Esa guerra de fulano se pare Mira hay guerra que, que, que ni el diablo se mete ¿Usted sabía eso? Hay guerra que Dios provoca Que ni el diablo se mete El mismo Satanás dice yo, yo no me meto en eso Ni loco Y Dios desató Una tormenta en alta mar amado Y dice la vida Y se pensó que la embarcación se iba a qué A romper y yo no sé a qué se debe, pero cuando la gente está asustado clama amado a todos los que conoce. A su nombre. Usted quiere ver un cristiano en santidad cuando se sube en un avión. Cuando el cristiano está ahí arriba, Jehová, si en algo pequé, si en algo te ofendí, perdóname. Tú sabes que te amo. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya Y la embarcación comenzó a moverse Yo puedo imaginarme escuchar ese viento amado tronante ¡Bram! Esas tablas como que se rompían Y todo el mundo comenzó a clamar lo que sea Esa gente estaba tan asustada Aleluya como yo conozco un cristiano que estaba tan asustado Cristiano amado Aleluya dijo Dios va libre virgencita eh, Amado estaba tan asustado que clamó hasta los enseres que me libre el que pueda. A su nombre. Así estaban esa gente. asustado clamando a todo el mundo. Y escuche bien lo que voy a decir. Porque aquí está el clima del mensaje. El escogido estaba en silencio. Todo el mundo estaba clamando a su Dios. Qué cosa más terrible. Cuando el brujo está invocando, está haciendo lo suyo. El brujo está haciendo su amarre. Pero el escogido, el que tiene al Dios verdadero, está callado. Yo siento la presencia de Dios No hay una cosa más terrible, amado Que cuando los santeros, amado Esa gente ayunan, esa gente oran Esa gente se todo Pero el escogido está en depresión Está desanimado, no quiere ir a la iglesia No quieren ya nada con Dios, a su nombre ¿Cuántos están aquí? Usted es solución Para el que está afuera El que entra aquí tiene que ver Que la verdadera paz está aquí adentro que la verdadera libertad está aquí adentro, que aquí en Cristo hay gozo de verdad. A su nombre. El que entre aquí tiene que decir yo quiero lo que ellos tienen. A su nombre, tiene que verte en victoria, tiene que verte en son de guerra. Alguien dígame en esta hora que no le tienes miedo a nada, no le tienes miedo a este mundo No le tienes miedo a lo que el diablo está haciendo ¿Por qué? Porque el varón de guerra va delante de nosotros Porque no estamos solos Porque tenemos el mejor guerrero de los guerreros Alguien le puede alabar, aleluya Esto es como que si el brujo está haciendo lo de él Está contento pero el cristiano está asustado Entonces, ¿qué pasó? Jonás, todo el mundo clamando a sus ídolos. Pero el hombre que tenía la verdad estaba qué? Callado. ¿Cómo es que te quiere el enemigo? Callado. ¿Sabe que me dijo alguien? Alguien me dijo, "Tú sabes por qué los falsos profetas se han propagado? Por el silencio de los verdaderos. Porque los verdaderos están en silencio. Porque los que tienen el llamado de Dios están en silencio." Porque los que tienen la autoridad de cambio están en silencio porque los que tienen la autoridad de Dios para revolucionar la ciudad están en silencio, alguien dice amén en esta hora, pero cuando el escogido entiende que la solución está en su mano, se pone de pie comienza a proclamar al único Dios verdadero, hace como Elías, ya se cansaron de clamar a sus dioses, pues acérquense para que vean quién es Jehová que Jehová es poderoso, que Jehová liberta, que Jehová rompe la cadena, aleluya, la psicología no lo pudo liberar, para acá, mi alma alaba, yo siento la gloria de Dios, que la terapia no lo ayudó, tráelo para acá para que vea el poder de Dios que todavía Dios transforma que todavía Dios liberta, ¿Dónde está la juventud que alaba a Dios, aleluya oh gloria a Cristo pero Jonás estaba escondido mira amado y esto que voy a decir va a ser un poquito pesado y serio cuando alguien es escogido e intenta huir, eso es tan peligroso que Dios se atreve a hundir una embarcación entera con todo el mundo adentro. Por causa de ese que le eligió. Porque no hay forma de escaparse al dedo de Dios. Dios le está diciendo a Jonás ¿Qué tú quieres que te hunda el barco completo. Que mate a todo el mundo para que tú entiendas que te estoy llamando mire cuando Dios le dice a alguien aleluya es para Nínive que va no invente no haga matemática no calcule alguien dice amén en esta hora porque si Dios tiene que remover estremecer la embarcación Él la remenea pero al final entenderemos que no hay nada mejor que obedecer a aquel que nos está llamando yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta hora. Dios, joven, te ha escogido para este tiempo. Voy a pedir a los adoradores que me ayuden con una adoración. A mi esposa, si le pueden ayudar con un micrófono, porque Dios me mostraba algo anoche en comunión. Dios va a llenar a la juventud y al pueblo En esta hora Yo podía ver en el espíritu Jóvenes que están teniendo guerras internas Guerras emocionales Que Dios me daba a entender Que Dios iba a tener un trato personal contigo porque te iba a dar a entender que Él te escogió para este tiempo hay un llamado poderoso sobre ti hay una unción que Dios quiere manifestar yo quiero y le voy a pedir que todo el que está aquí en, en el público por favor cierre sus ojos si usted tiene la posibilidad tómese de la mano del que está a su lado A derramar algo fuerte aquí Hay una llenura de Dios Yo no sé cuál es tu guerra No sé cuál es tu batalla Pero permite Que el Espíritu Santo Entre en esa guerra